El laboratorio hoy es uno de los laboratorios más largos que, que hay de disoluciones, dado que son, ya les comento, son hasta 2.4, o sea, son cinco actividades y la primera, son seis, seis actividades, perdón, cinco actividades con la, con la primera. Entonces ustedes dirán cuándo ya están todos y, ya, y arrancamos. que tenía el volumen bajito. A ver si escucho todo. Bien. Eh, nuevamente, nuevamente aquí les comento. Este es el classroom, Google Classroom de Grupo, de Laboratorio de Química 2020. Aquí va a estar posteado casi siempre el link de la sesión, eh, a menos que cambie en algo, que caduque, pues eh, no vamos a utilizar este porque este por lo general le manda los videos al primero que entra a la sesión y no a mí, dado que yo necesito editar los videos tal, como, como este de hoy, en donde pues eh, tuvimos un inconveniente, bueno, tuve un, un inconveniente de no compartir pantalla al inicio. Entonces, yo asumo que ya están todos o seguimos esperando otro, otro poco. Profe, usted es el que sabe cuántos estudiantes tiene matriculado en el, en el curso. A ver. Eh, sí, sí. Bueno, aunque creo que este toma es de otro. Toma es de otro curso, creo que es del 1 a, uno que revisa ahorita. Yo creo que ya estamos todos. Ya podemos iniciar. Creo que somos 14 en el grupo 1B. Sí, entonces, sí, acá me aparecen 14. Eh, creo que Thomas no es de este grupo, pero bueno, ahí hay, habrá gente que, que ahorita está. ¿Quién de los presentes no está invitado o no le ha llegado la notificación del Google Classroom? A Oscar, a Jessica, a José Luis Ballesta, a Adriana, no les ha, o sea, no han aceptado todavía la, la invitación. Igual ya se les envió. Si tienen problemas, eh, si no les llegó por algún motivo, envíenme la. Escríbanme y yo les envío la notificación nuevamente. Entonces, como les decía, les presento el, el, el tablón del grupo, del laboratorio del grupo 1B. Entonces, aquí en esta parte va a aparecer casi siempre eh, el, el link de la sesión. A iniciar. Y para el día de hoy, pues he publicado una tarea pues, eh, que corresponde a los entregables de la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de disoluciones, y este es el, la guía que corresponde a este archivo que está aquí adjunto en la tarea. Eh, todos estos archivos adjuntos que aparecen ahí eh, corresponden a la tarea. Vamos a trabajar en grupos de dos, entonces... Cuando lo llenen, coloquen por algún lado los integrantes para tener en cuenta la, la nota de ambos. Este mismo documento les va a servir para entregar el laboratorio. Como les decía yo en un, en un principio, yo no les pido informes de laboratorio. Cosa que es mala costumbre, pero eso, eso es mi metodología. No les pido informes de laboratorio, pero entonces les pido entregables les pido que hagan cosas aquí en este mismo documento que les va a servir pues, como como una guía, les decía vamos a utilizar estos recursos ChemCollective y PET colorado eh, para preparar disoluciones utilizando diferentes metodologías esta es un, una introducción en eh, donde les habla de una propiedad que nosotros habíamos visto eh, en teoría que se llama solubilidad, que son los gramos de soluto que se pueden disolver por cada 100 gramos de agua esta propiedad depende de la temperatura y vamos a asumir que todo lo que vamos a realizar el día de hoy es a temperatura de ambiente o 25 grados centígrados, no vamos a, la, no vamos a variar la solubilidad del día de hoy, la solubilidad es el valor nominal el cual aparecerá. En este caso, eh, en unas tablas, aquí en la tabla que ustedes ven en la tabla 1, la tabla que tienen que llenar, pues aparecen aquí las solubilidades en agua. Entonces esta es una propiedad con la cual vamos a estar trabajando hoy, y esta ecuación que ustedes alcanzan a ver aquí. Este es un ejemplo, el cual me permite convertir la solubilidad del permanganato de potasio KMNO4 eh, a molaridad. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer aquí es tomar la solubilidad a 25 grados centígrados de permanganato de potasio, entonces para ello necesito la tabla, y el permanganato de potasio tiene una solubilidad, solubilidad perdón, de 7.6 gramos por cada 100 gramos de agua. Vale, entonces eh, tiene 7,6 gramos de permanganato de potasio por cada 100 gramos de agua. Lo que hago a continuación es convertir, convertir eh, estos gramos de cloruro de, perdón, de permanganato de potasio en moles de permanganato de potasio. ¿Cómo? Utilizando este factor de conversión, este que voy a resaltar aquí, en el cual coloca en la parte de divisoria. divisoria en el denominador, la masa molecular o la masa molar del permanganato de potasio. Si ustedes suman la masa del potasio más la masa del manganeso, más cuatro veces la masa del oxígeno, van a obtener 158.034. ¿Sí? Este valor corresponde a lo que pesa un mol de permanganato de potasio. Y con esto paso de gramos a moles de permanganato de potasio. Luego lo que hago es, asumiendo que la disolución tiene la misma densidad que el agua, es pasar estos gramos de agua ¿sí? a gramos de, eh, perdón, a mililitros. Esto que está aquí, lo que voy a resaltar ahora, es la densidad. Y este otro valor que usted ven acá es eh, la conversión de moles, eh, perdón, de, de mililitros a litros. Y eso me queda 0.48 molar. Sin embargo, sin embargo, en este término, esta ecuación, los, ustedes notarán que en ningún momento la masa de la disolución fue afectada, dado que esto es lo que me dicen lo siguiente. Estos 7.6 sobre 100 gramos de agua lo que me dicen lo siguiente. Si yo tengo un... Supongamos que tengo un bíquer... Y a este víctima yo lo cargo con 100 gramos de agua. Se lo voy a agregar exactamente 100 gramos de agua. Perdón. 100 gramos de agua. Y estamos a una temperatura de 25 grados centígrados. ¿Sí? A esos 100 gramos de agua, y si yo le agrego permanganato de potasio K, o 4, empiezo a adicionarle el permanganato de potasio, la máxima cantidad de permanganato de potasio que yo puedo agregarle, al bíquer, es exactamente 7.5 gramos, o 7.6, 7.6. ¿Sí? Entonces yo le agrego 7.6 gramos de KMNO4 a esto, a 100 gramos de agua. Si le agrego más, si le agrego 8, 8 gramos de KMNO4, pues se van a disolver 7.6 y un gramo de permanganato de potasio se va a precipitar. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Le estoy agregando exactamente 7.6, o lo que me dice la solubilidad es que en 100 gramos de agua se disolverán solamente 7.6 gramos de permanganato de potasio. Entonces la masa de la disolución será igual a la masa del soluto más la masa del solvente. ¿Quién es el soluto? Pues el permanganato de potasio, que es 7.6 gramos. ¿Y cuánto es la masa de disol disolvente? 100 gramos. Entonces la masa total de la disolución va a ser igual a 107,6 gramos. Y esto sí yo lo voy a pasar a, a volumen utilizando la densidad. Y para todas estas mezclas de día de hoy la densidad va a ser igual. La densidad va a ser igual a 1 gramo por mililitro. Y densidad es una ecuación que involucra masa sobre volumen. Entonces, como ya tengo la masa de la disolución, puedo calcular el volumen de la disolución, en donde el volumen va a ser igual a la masa dividido entre la densidad. La masa va a ser 107 gramos, 107.6 gramos. Y la densidad son 100, perdón, un gramo por cada mililitro. Gramos con gramos se cancelan y esto me queda igual a 107. 206. Profesor, ¿Claro? eh, lo que pasa es que una vez, no, no, recuerdo, que no, no recuerdo si lo leí o lo escuché a un profesor diciendo que yo no se debe considerar el volumen como algo que se va adicionando, o sea, porque cuando se hace una mezcla, se, o sea, el soluto ocupa puestos dentro del solvente y no necesariamente se tiene que dar un aumento en el volumen. Bien, esa asunción de que las, los volúmenes no son, adicion, no son adicionables o la, la masa no es adicionable, es válida desde el punto de vista de cómo se está formando una disolución. Pero eh, si estamos hablando o si estamos enmarcando todo en la primera ley de la termodinámica, que es la, la ley de conservación de la masa, eh, estos 7.6 gramos que nosotros agregamos no se pueden despreciar. No, profe, yo no estoy hablando de masa, yo estoy hablando de volumen. Ah, bueno, el igual... Aquí no, hay, no adicioné volúmenes, lo que adicioné fue las masas. Para luego de las masas. Usted, quiere, usted quiere encontrar el, el volumen uh -huh. de acuerdo. Y tiene la densidad. Sí, y de hecho asumimos que para todas las mezclas de, que vamos a realizar el día de hoy, la densidad va a ser la misma. Para no, ah, perder, para no perder La densidad va a ser igual siempre a un gramo por mililitro. Ya, sí, entonces, lo que adiciono son volúmenes, perdón, eh, masas, y con estas masas, eh, utilizando la densidad, puedo calcular el volumen. Entonces el volumen va a ser 0.17. Eh, esta ecuación que aparece acá en la, en la guía, pues tengo que arreglarla dado que tengo que sumar eh, esto que está aquí, tengo que sumar... En algún momento tengo que sumarle 100 más 7.6, dado que las, voy a, reducen las, los valores de solubilidad, pues sí, sí cambian. O sea, tenemos desde nitrato de cobalto que son 102 gramos, hasta el más pequeño que creo que es el permanganato de potasio que son 7.6. Entonces lo, el valor de molaridad sí va a cambiar significativamente. Entonces eh, primero que todo vamos a, a determinar esta primera tabla, porque yo les voy a ayudar ahí con, con alguna, vamos a ayudarle con, con la de cloruro de sodio, ¿sí? Bueno, vamos a llenar este punto que está aquí, y ustedes verán cómo se llenan el resto. Entonces vamos a llenar una, una de cada una, y pues la diferencia entre los valores, simplemente ustedes restan esta molaridad con esta molaridad, le sacan el valor absoluto y es el, el punto que van a llenar aquí, donde dice diferencia entre los valores observados y calculados. Por observados, vamos a, a considerar lo que vamos a poder calcular utilizando el recurso de PET colorado. Antes de eso, pues tengo que mostrarle cómo se utiliza el recurso de PET colorado. Eh, bien, entonces en el procedimiento, en la parte 1, pues aquí está el recurso, PET colorado, yo le voy a dar clic y se va a abrir una página eh, que contiene eh, aditamentos para poder realizar menciones, para poder realizar disoluciones, crear disoluciones, etcétera. Entonces tenemos, como les decía, un grifo en el cual podemos accionar para abrir la llave y que caiga agua. Cerramos, abrimos y cerramos. Tenemos un grifo que puede eh, expulsar expulsar aquí este en la parte la Si queremos Si todo, reiniciar todo, pues simplemente le damos a este botoncito y a se llegan nuevamente a la normalidad, o como estaba inicialmente, con medio litro de agua. El agua en este momento está pura y este aditamento que usted ven aquí que dice concentration, eh, me permite calcular la concentración de la disolución simplemente insertando esta, esta mirilla o este medidor dentro. En este caso el agua está pura y tenemos exactamente 0.00 mol por litro, solamente tenemos agua, no tenemos solutos. Los solutos los podemos escoger de esta tablita desplegable. Entonces tenemos desde el cloruro de cobalto, el permanganato de potasio, etc. Eh, bueno, vamos a sele seleccionar permanganato de potasio <coughs> y vamos a agitar el salero. El salero es este aditamento que ustedes ven acá arriba, que parece evidentemente un salero. Ustedes lo mueven, o sea, dando clic sostenido y va a caer permanganato de potasio. Entonces miren, voy a dejar el clic y voy a moverlo y ahí empezó a caer permanganato de potasio y la disolución cambia de color dado que el permanganato de potasio tiene ese color púrpura, y aquí en, la, en el aditamento para medir concentraciones me apareció que, con ese movimiento que yo le hice ahí, la concentración es 0.07 moles por litro. Eh, sí. Quiero seguir moviendo el, el salero y va a aumentar la concentración de de permanganato de potasio, <coughs> y la concentración aquí va a Aumentando, entonces voy a seguir moviendo hasta que la disolución sea saturada. Por saturado me indica eh, la disolución cuando empiezan a aparecer eh, pequeñas pepitas aquí abajo de permanganato de potasio que no se alcanzan a disolver. Es decir, cuando ya he alcanzado el valor máximo de solubilidad. Entonces voy a seguir moviendo acá. Y muevo nuevamente. Muevo nuevamente allí. Un poquito... Y listo, ya en ese momento la disolución es saturada y aquí abajo, aquí abajo, empiezan a aparecer pequeñas pepitas negras o púrpuras que corresponden al permanganato de potasio que ya no se disuelve más. Y allí está la concentración cuando la disolución es saturada, 0.480. Entonces, entonces, cuando la disolución es saturada, la concentración es 0.480. Entonces es la concentración que yo debo adicionar aquí utilizando el recurso PET colorado. Entonces ubico el permanganoto de potasio y coloco aquí el valor de molaridad. Pero como el 10 no vamos a hacer el ejemplo con, con KMN4, sino con NaCl. Simplemente le doy clic al botón este de reiniciar todo, y todo se reinicia nuevamente a su posición original. Voy a meter el, el aditamiento para medir, voy a cambiar los solutos a cloruro de sodio, y voy a empezar a preparar mi disolución saturada simplemente moviendo el salero en sí, modo salero, en este caso sí está cayendo sal, bueno, sal común, tengo que estar pendiente eh, de que no me pase eh, solubilidad, pero, para un nominal de solubilidad, cuando ahí yo empiezo a observar que aparecen aquí pequeños cristales de sal, pues ahí la disolución está saturada. Eh, a medida que ustedes agiten más esto, más soluto empieza a caer pues tienen que tener cuidado de que no se pasen de, de la disolución saturada. Les recomiendo que si tienen dudas, o sea, pensaron que agitaron de más, pues realicen el experimento por lo menos tres veces y ahí saquen el promedio de las molaridades. Voy a seguir agitando. Es que fue ese sonido. Bien, sigamos, sigamos, sigamos, sigamos. Creo que cogió una sal. Sigo, sigo agitando. Sí. Ay. Profe, pero no deberíamos probarlo en, creo que son 100 gramos que equivalen a 100 mililitros de, del agua. Porque aquí en el ejercicio parece como medio litro, ¿no? Sí, igual usted, bueno, el ejercicio les sugiere que ustedes realicen este, esta medida en, en 500 mililitros, ¿sí? Igual, como les digo, voy a remover el soluto y voy a... El problema es que no podemos determinar aquí cuándo hay 100 mililitros de agua, ¿sí? No sé si ustedes alcanzan a, a identificar cuándo hay 100 mililitros de agua, pues la verdad es que es bien difícil... Entonces simplemente tomemos de, de la parte estándar, que es medio litro, ahí ya conocido. Eh, no sé si en esta raya, pero la verdad es que es muy difícil controlar el flujo y, que, y marcar exactamente los 100 mililitros. No sé si, si me entienden por qué yo decido mejor coger esta un, unidad de medida de medio litro y no la de, la de 100. Pues ahí es bien difícil, no sé si, si ustedes pueden allí con... No sé, ahí sigo estando un poco por encima. No, no pero entonces a traer con medio litro, igual, igual la concentración, o sea, igual yo puedo meter aquí el medidor y puedo agregar aquí medida, el, el perdón, soluto, y la, la concentración molar va a ser proporcional, o sea, no va a ser, o sea, cuando es saturada, es saturada, y la molaridad acá me va a marcar el mismo valor. Entonces es mejor o sea, trabajar con el valor estándar de, de medio litro. Y como le digo, ustedes empiezan acá a mover, a agregar, perdón, a mover el, el creo que esto es casi, casi cercano a 6, 6 molar, donde empieza a aparecer disolución saturada, que mueva, que mueva el salero. Cuando vayamos por 5 me detengo y hacemos esto más lento para poder apreciar exactamente la concentración cuando la disolución es saturada. Listo, entonces ya voy por 5.2. Voy a ampliar para que ustedes puedan notar cuando la disolución empieza a convertirse en saturada. Entonces ahí voy moviendo lentamente el salero y voy dejando caer gotitas o pepitas de sal... 5.9, ahí subo a 6. Ahí, 6.15. Listo, eso es lo que me marcó: 6.15 mol por litro. Y ese es el valor que yo tengo que anotar acá en la tabla de los valores observados. En este caso, 6.15 pues todas estas unidades van a estar en la misma, en molar, mol por litro. Y ahora vamos a intentar determinar eh, la molaridad calculada utilizando la ecuación que estaba ahí arriba. Pero estos 100 gramos los voy a tomar acá para convertirlos a volumen. Volumen va a ser igual a masa sobre la densidad. Entonces vamos a tener uno, perdón, 100, que son 100 gramos entre 1, eso me va a dar 100, 100 mililitros. Eh, que pasados, perdón, pasados a litros, me da 0.1 litros. Este volumen que yo debo utilizar para cálculo de la molaridad, es decir, 0.1 litros, y esto ya no me da esa cantidad, sino que me da exactamente 6.159 molar. Y este valor es el que yo debo plasmar en la tabla, valor calculado. Entonces, si van a seguir esta esta ecuación que está acá arriba, sí las, síganla, las tal cual como está allí, pero para el cálculo de la molaridad es con el de los otros solutos, entonces al llenar la tabla, acá esto me dio 6.159, 6.159 molar, y la diferencia del uno con el otro, simplemente lo que tengo que utilizar es una calculadora, Estar el uno con el otro, 6.15 menos 6.159, eso me da negativo 0.09, tomando el valor absoluto, entonces da 0.009. sería el, la diferencia entre los valores observados y calculados, 0.009. De esa manera ustedes van a llenar esta tabla lista está acá. El cálculo de la molaridad observada lo van a calcular, valga la redundancia, utilizando este procedimiento, o este ejemplo, guiándose de este ejemplo que está aquí. ¿Me entendieron ese punto? Sí, profe. O sea, que ahora ya no vamos a sumar las masas para determinar el volumen, sino que directamente vamos a asumir que el volumen, sí. que el volumen total es igual a 0,1 litro. Exactamente. Van a seguir esta, esta ecuación que está aquí. Básicamente, eso es lo que les estoy pidiendo que hagan. Esta ecuación que está aquí es la que van a seguir. Olvídense de sumar las masas, simplemente van a tomar esta ecuación. Y con eso vamos a tener valores de, de molaridad eh, entre la observada, y la calculada similar, sí, que esto es lo que en realidad deberíamos observar en el laboratorio, que lo observado sea similar a lo calculado, o que lo, perdón, que lo calculado sea similar a lo observado. Entonces ahí tiene el resto de solutos, van a, a operar de la misma manera eh, con el nitrato de cobalto, simplemente lo que van a hacer es Eliminar el soluto, van a cambiar aquí el soluto por nitrato de cobalto y van a empezar a agitarlo hasta que la concentración, que la disolución sea eh, saturada y ese es el valor que van a reportar en esta columna de aquí. Y luego con la, el ejemplo que está acá arriba, con el ejemplo de la ecuación, esta ecuación de solubilidad, pues aquí ya está hecho para el permanganato, pues ustedes tienen que hacerlo para el resto de solutos, en este caso van realizando para nitrato de cobalto, cloruro de cobalto y cromato, cromato de potasio, cloruro de níquel, sulfato de cobre y de permanganato ya está. Entonces aquí les completo la tabla y aquí tendrían que colocar 0.48 molar. 0.48 molar. Este es el valor observado, perdón, si observado, utilizando el recurso, perdón, este es el valor calculado. Entonces ustedes, es 0.48 el valor calculado, porque es el valor empleado utilizando esta ecuación que está acá, ahora el valor observado para el permanganato simplemente pues vamos a llenar este dato también me voy a recurso de PET colorado eh, voy a remover soluto voy a reiniciar todo y me voy a cargar el permanganato de potasio, meto allí el, el medidor y empiezo a agitarlo hasta que la disolución sea saturada Esta es la primera pepita y la concentración es 0.480 molar. Entonces, ese valor es que yo debo anotar aquí: 0.480 molar. Eh, son valores iguales, entonces vamos a tener aquí una diferencia de 0.00. 0.480 menos 0.48 me va a dar 0.00: 50 y acá 480. Entonces van a realizar el mismo procedimiento para el resto de para estos soluciones, estos que están acá. Como les dije, esto pueden trabajarlo en parejas. Un compañero hace uno mientras el otro compañero hace el otro y será más eficiente. Entonces, eso es, con, eso es con respecto al primer, primer entregable, tabla, de la, tabla diligenciada. Ahora viene el segundo procedimiento, que es un poco más complejo. Aquí ya no vamos a utilizar eh, PET Colorado, esta, este recurso no lo vamos a utilizar más, sino que vamos a utilizar ChemCollective. Eh, ChemCollective es una página que me permite realizar pues, operaciones como laboratorios virtuales, en este caso, esto es de la Universidad Carnegie Mellon, y vamos a cargar exactamente el repositorio de solubilidad en este caso, pues acá el recurso les dice que vayan a, bueno, vayan exactamente a estequimetría estequimetría y en estequimetría busquen eh, Making Stock Solution from Solid Entonces vamos a buscar aquí Making Stock Solution from Solid y le van a dar ahí a Go Go, entonces van a esperar que cargue un momento el laboratorio por lo general siempre demora ahí un unos, un par de, de minutos en cargar. A veces, cuando no funciona, tienen que recargar o refrescar la página. A veces no. Vamos a ver, esto no está cargando nada. Voy a refrescar la página, a ver si carga. Lo visto, ahí, está. ahí cargó. Listo, entonces ustedes me habían dicho que algunos de. Ustedes son, trabajaron con esto el semestre pasado, para quienes no son familiares con este tipo de procedimientos, el Virtual Lab de Chain Collective tiene aquí unas pestañas de preparación de disoluciones, o perdón, de disoluciones, tiene una pestaña de librería desde el Meyer, probetas, y tiene una opción o una pestaña de herramientas donde tenemos mechar de 11 y en este caso vamos a utilizar una avalancha entonces regresamos a procedimiento nuevamente y me dice que cargue este recurso que es este que ustedes están viendo acá ahí más o menos les explico lo mismo que, que hay en cada uno y para añadir cualquiera de estos elementos que aparecen aquí simplemente yo le tengo que dar clic al icono más o básicamente lo que hago es darle clic y arrastrarlo a la, a la pantalla. Entonces ahí se arrastró un galón de agua destilada, cual está allí a 25 grados centígrados. Eh, bien, bueno, ahí está el símbolo. Cuando ustedes desean agregar, aquí la vidriería voy a cargar un Erlenmeyer de, de un litro, cuando ustedes desean agregar, en este caso, agua, del galón de agua destilada al Meyer simplemente lo que tienen que hacer es darle clic al, al galón de agua destilada y colocarlo encima del Meyer hasta que aparezca un signo más. Vamos a aumentarle encima de esto para que ustedes alcancen a notar el signo verde más que aparece ahí en el centro. Y al soltar el mouse, el clic, se cambia la configuración a eh, vertimiento, en este caso vamos a vertir de ese galón al Erlenmeyer. Hay tres maneras de verter, una es la manera precisa, y si yo quiero agregar exactamente 100 mililitros, escribo ahí 100 mililitros y le digo power, y exactamente se han transferido 100 mililitros de aquí a acá, del agua estirada al frasco de Erlenmeyer. Y está, bueno, la otra más importante es con, con, de manera realista. Eh, de manera realista, ustedes lo que van a hacer es simplemente activar esta llave, voy a colocar esto en un pequeño momento, y voy a, voy a cancelar esto, voy a nuevamente a colocarlo encima, y de manera realista lo que ustedes van a hacer es transferir agua al Erlenmeyer, pero usando la llave. Cuando ustedes presionan aquí el botón Hold to pull, este botón lo que hace es abrir la llave y dejar que empiece a caer agua de allí a acá. Es decir, que ustedes pueden, la única manera de controlar la cantidad de agua es simplemente aquí, eh, dando clic, activando o desactivando la ventanita o la acción de presionar para transferir o para verter. Entonces, si yo doy clic, ahí empieza a echarse agua. Si yo doy clic, empieza a echarse. ¿Sí? Esa es la única manera de controlar la cantidad de agua que yo estoy agregando de manera realista, es como en realidad ocurriría en laboratorio. Bien, eh, si yo quiero, uh, bueno, si necesito duplicar esto, pues lo puedo duplicar, si quiero eliminar el sólido, e inclusive puedo renombrar este frasco que está aquí, y le puedo decir, este es el experimento, punto. Y le doy a renombrar y ahora este frasco que está aquí se va a llamar experimento 1. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, puedo eliminarlo, básicamente. Entre las acciones que puedo hacer. Entonces, regreso nuevamente acá. Esto es esto que les enseñé ahorita o que les mostré. Básicamente esto, todo esto que está acá descrito. Y el, el que en realidad van a, bueno, o el entregable que necesitan eh, desarrollar va a ser... El 2.1, preparando disoluciones a partir de sodio El entregable es los cálculos necesarios y evidencias para la preparación de cuatro disoluciones utilizando recursos chain Collect. ¿Cuáles son las cuatro disoluciones? Pues la primera, la primera disolución es esta. 100 mililitros de una disolución 0.1 molar en cationes de sodio. Esa es la primera disolución. A partir de cloruro de sodio. La segunda disolución es 100 mililitros de una disolución que es, eh, sea 0.7 molar en aniones cloruro. Eh, en aniones cloruro utilizando cloruro de magnesio. Entonces la segunda disolución. Eh, la tercera disolución es una disolución que sea... Eh, sean 250 mililitros 0.34 molar en cationes de sodio a partir de esta disolución de sulfato de sodio decahidratado y la otra ojo que estas son molares ¿no? con M mayúscula y la cuarta disolución es una disolución que sea 0.25 molar en cationes de sulfato utilizando eh, sulfato de sodio decahidratado el sulfato de sodio de, de, de decahidratado, perdón, lo encuentran aquí, en las, en, aquí encuentran cloruro de sodio, encuentran cloruro de magnesio y encuentran sulfato de sodio decahidratado. En este caso, para hacerlo más ilustrativo, les voy a enseñar o a mostrar cómo vamos a preparar esta disolución que está allí indicada en amarillo. Vamos a preparar 100 mililitros de una disolución que sea 0.7 molar en aniones cloruro utilizando cloruro de magnesio. Entonces, lo primero que debo realizar son los cálculos. O bueno, puedo ya empezar a preparar la disolución o, o la, mi material de laboratorio, y es que voy a necesitar 100 mililitros. Es decir, necesito un, en vidrería, necesito un frasco volumétrico de 100 mililitros. Entonces, en este caso, este es que voy a usar un frasco volumétrico de 100 mililitros. Le voy a dar clic para que se active acá. Y le voy a voy a cambiar el nombre, renombrar, como esto va a ser, perdón, 0.7 molar en cationes CL a partir de, de cl 2 Entonces, voy a colocarle aquí a partir. le voy a renombrar, y este es la, el frasco en donde voy a preparar esa disolución que está acá amarilla. Entonces ahora lo que tengo que hacer es realizar todos los cálculos necesarios para poder calcular la cantidad exacta de cloruro de magnesio que debo adicionarle a mi disolución para poder prepararla como me la está pidiendo este ejercicio. Entonces de acá del, de las disoluciones voy a cargar el cloruro de magnesio, ahí lo tiene, y voy a cargar adicional a esto la balanza. Vamos a ver el top room, librería, vamos a ver aquí en otros. Voy a cargar este dispositivo que me va a servir para pesar, dispositivo de papel, y voy a cargar adicional a eso la, la balanza. Entonces ahora debo realizar los cálculos necesarios para identificar qué cantidad de cloruro de magnesio debo yo agregar a este eh, papel para pesar, para luego ser agregado en la disolución, en el frasco volumétrico y después completar hasta 100 mililitros. Entonces los cálculos necesarios son de la siguiente manera. Voy a copiarme esto que está aquí para saber qué es lo que tengo que resolver utilizando esta herramienta de los cálculos necesarios. Entonces ahí me dice que eso es lo que tengo que intentar solucionar. Voy a subirle el zoom a esto para que se vea un poco más grande. Y listo. Pues bien, debo preparar 100 mililitros de una disolución que sea 0.7 molar de aniones pluribresol. Eh, ¿Qué tengo? ¿Qué datos tengo para...? Primero que todo, debo identificar, identificar perdón, que esto es 0.7 molar. Entonces la concentración va a ser igual a 0.7 molar. ¿Sí? Esto 0.7 molar es lo mismo que tener 0.7 moles, pero esta disolución de iones cloridos, moles de Cl- menos por cada litro de disolución. Ahora, ¿cuánto es el volumen de la disolución? Son 100 mililitros. Entonces, aquí tengo que la concentración molar va a ser igual a moles sobre volumen expresado en litros. Entonces, tengo la concentración molar y tengo el volumen. El volumen son 100 mililitros. Esto pasado a litros. Es igual a 0.1 litros. Entonces, con estos datos de la concentración molar y el volumen, puedo hallar las moles de cloruro o de anión cloruro. Entonces, las moles de anión cloruro de Cl- van a ser igual a la molaridad multiplicado por el volumen. La molaridad es 0.7 eh, moles dividido entre litros por el volumen 0.1 litros. Entonces, las moles de ion cloruro van a ser igual a 0.07 molar. Perdón, mol. Al realizar este cálculo, me da 0.07 molar. ¿Listo? Ahora, ¿qué, ¿de dónde proviene ese, ese ion cloruro? Pues proviene del cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio, MgCl2, cuando está mezclado en disolución... Va a sentar un catión magnesio, o sea, un catión Mg2, más dos cationes cloro, dos aniones cloro, perdón, perdón más dos Cl-. Vamos a borrar esto. Listo, el cloruro de magnesio, cuando entra en contacto con agua, se disocia en un catión magnesio y dos cationes, dos aniones cloroninos. No sé si esto es complicado para ustedes. Y estequiométricamente lo que me, esto me dice es que un mol de cloruro de magnesio produce un mol de cationes de magnesio más dos, y dos moles de cloruro. Entonces esto que tengo aquí son dos moles de CL-. Utilizando las relaciones tequiométricas, estas que ustedes ven aquí, para llegar a la mole, al mol de cloruro, lo que yo debo entender es que dos moles de Cl- eh, producen, o bueno, son producidas a partir de un mol de MgCl2. Y esto es igual a 0.1. 0.07 entre 2, 0.035 moles de MgCl2. Listo, y ahí entonces sé cuántas moles de cloruro... Tengo que, eh, bueno, tengo que adicionar a esto para crear la disolución. Pero estos son moles, y yo en la vida real lo que tengo son una balanza que mide gramos. Entonces tengo que pasar estos moles a gramos, utilizando el siguiente factor de conversión Un mol de MgCl2 pesa exactamente, y, y magnesio no lo recuerdo. Bien, vamos a buscar en una tabla periódica. Pesa el magnesio 24.3, listo. Entonces, el magnesio pesa 24.3 gramos por un solo magnesio que en esta ecuación y el cloro pesa 35.45 gramos por 2 esto me da 24.3 gramos esto me da 70.9 gramos entonces esto da eh, 39 2,5 5 y 27,9 90.5 Vamos a corroborar 24.3 más 70.9 95.2. Esto me da 95.2 gramos de eh, cloruro de magnesio. Y estos es 95.2 multiplicados por las moles me da la masa de cloruro y magnesio que tengo que pesar, que me dio 3.33, 3,332 gramos de MgCl2. Entonces esta es la cantidad que yo debo pesar para poder preparar una disolución que es 0.7 molar en aniones cloruro. Entonces con ese valor en mente o calculado, voy a proceder a preparar la disolución. Listo, entonces coloco mi, mi aparato para pesar, mi, mi papel, lo coloco allí, y eso pesa exactamente 5.81.8. Le voy a dar a botón tarar, para que pase a cero, y voy a empezar a transferir cloruro de magnesio a allí. Entonces, hay, hay diferentes maneras, realista o precisa en este punto en particular, eh, no se les dice que lo hagan de manera realista, sino que lo, lo voy a resolver de manera precisa. Y voy a agregar 3.332. Le doy ahí, oh, y ya retiro este aparato de allí. El, el cloruro de maldecio, el reactivo, lo retiro ahí. Y ya aquí en este, pozo, en este papel tengo 3.332 gramos, que es la cantidad que yo acabé de terminar acá me van a crear una disolución de 0.7 molar de aniones cloruro. Entonces, lo que hago es transferir esa cantidad, la voy a transferir a mi balón volumétrico de 100 mililitros, y voy a transferir, ¿qué cantidad? Pues los 3.332. Le a ahí, por... Y listo. Entonces allí... Ya hay, no se alcanza a notar, pero ya hay los, los 3.332 mililitros de cloruro de magnesio. Perdón, 3.3332 gramos de cloruro de magnesio. Ahora voy a, a llenar este recipiente con agua, que es como la manera como se debe... Eh, ¿Cómo se debe preparar una disolución en laboratorio? Eh, por lo general, se va a agregar el... Disolvente sobre solito. Entonces vamos a, agregar, a llenar esto aquí hasta 100 mililitros. No, no voy a agregarle precisamente 100 para poder anotar exactamente cuándo el menisco pasa por 100. Vamos a agregarle 95 mililitros. Entonces lo voy a dar aquí por Y el 95 pues todavía no ha, no ha llegado el menisco. Entonces vamos a empezar a agregarle de un mililitro en un mililitro. Entonces ya le agregué 95, ahora le agregaré... Voy a esto por acá. Le agregaré otro mililitro. Y van 95 más 1, 96. De hecho aquí en la parte de abajo les va diciendo el volumen. Voy a seguir agregando otro mililitro. Y van 97, ya ven que el menisco empezó a aparecer. Eh, voy a completar a, a que esto sea 98, entonces voy a agregarle 0. 2 por 4 0.77 0.786 1.4 y al agregarle esa cantidad lo que hago es completar aquí de 97.786 a 98 y ya me faltarían 2 mililitros para llegar a los 2, al 100. Entonces le voy a agregar 2 mililitros más, le voy a agregar aquí por y exactamente llegó al menisco, al menisco de los 100 y ahí yo tengo la disolución eh, preparada con, eh, con los 100 mililitros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte de propiedades de la disolución, en esta parte que está aquí, me dice básicamente que, cuáles son las especies que están ahí y cuál es la molaridad de las especies. En este caso, tengo anión cloruro, Cl-, Cl-, cuya molaridad es igual a 0.69985, que corresponde en cifras significativas a 0. 0.7 molar en aniones cloruro. ¿Sí? Esta parte de la... de la del, del laboratorio virtual... Vamos a ver esto para acá para que quede, aquí, Esta parte del laboratorio es una de las evidencias que ustedes tienen que entregar. Entonces simplemente lo que yo voy a hacer es tomar una captura de pantalla de esto y adicionar a mostrar los cálculos, estos cálculos que realizamos acá de este lado, los cálculos, Adicional a esos cálculos también debo eh, adicionar a esas evidencias. Entonces, para esta disolución, eh, pues obviamente, además de los cálculos, bla, bla, bla, de los cálculos que ustedes deben anexar ahí, también voy a anexar eh, esa disolución que acabé de preparar. Listo, ahí está. Y si quiero resalto la molaridad que yo determiné. Entonces tomo aquí un, no sé. Perdón, insertar. Pues sí, vamos a ver. Si quieres resaltar, pues resalta la molaridad. Que corresponde, evidentemente, a esta 0.7 molar. Eh, de igual manera proceden con el resto de disolución Con la disolución 1, la 3 y la 4. Noten que la 3 y la 4 van a preparar la disolución en función de sulfato de sodio decahidratado. Entonces la, la masa molecular del sulfato de sodio decahidratado, pues la deben calcular sumando adicional a la masa del nitrógeno, perdón, de sodio, dos átomos de sodio, un átomo de azufre, cuatro átomos de oxígeno, deben sumar lo que pesan 10 moles de agua. Porque esta molécula, además de contener sodio, azufre y oxígeno, también tiene 10 moléculas de agua. Eh, para cada una de ellas van a hacer el mismo procedimiento, van a ilustrar eh, los cálculos necesarios y las evidencias cuando ustedes preparen la disolución. Una de las evidencias es exactamente esta. Una tablita, o perdón, una captura de la pantalla, en donde ustedes muestren la disolución, que ahí está seleccionada, no sé si alcanzan a ver las letras punteadas, o la, la, el, el contorno punteado, y en este caso, para esta disolución, 0.7 molar, en iones cloruro, pues yo lo que voy a revisar es si lo, la cantidad de iones cloruro que está aquí corresponde con esta concentración molar que está ahí. Eh, ¿Me entendieron este punto? Más ah, o menos, profe. ¿En dónde se perdieron? ¿En dónde hay dificultades? Bueno, yo me, yo me perdí en lo de los, anon, lo de los anon, aniones de cloruro. Después de ese pedacito ahí me perdí. Bien. Eh, veamos, aquí en la primera disolución tiene cloruro de sodio, ¿no? Vamos a revisar si hay, acá, hay algún comentario por acá. Bueno, y eso que nada más, o sea, esto es... La 2.1, falta la 2.2, 2.3 y 2.4. Pero bueno, no sé si quieren, dejamos la 2.2 y 2.4 para el próximo, bueno, el cual tienen tiempo. Esto hasta las nueve y media, son las 7 y 40 apenas. Entonces les explico, les explico aquí más o menos cómo, cómo el procedimiento aquí para cuando les digan cloruro de sodio. El cloruro de sodio, para la primera disolución, pues el NaCl, cuando se disocia en presencia de agua, pues se disocia como un ion de sodio más, más un ion de cloro menos. Es decir, que un mol de cloruro de sodio va a producir un mol de cation sodio y un mol de anión cloruro, porque es el NaCl. El NaCl solamente puede producir un, anión, un catión sodio, y un catión cloro. En el caso contrario, que era el MgCl2, esa molécula de MgCl2 que teníamos allí esa se disocia, o, ¿qué, ¿qué creen ustedes que pasa cuando entra en contacto con el agua? Pues va a producir un ion magnesio. Bueno, aquí es magnesio. Bueno, aquí hay, yo había colocado manganeso. Bueno, ya lo que fue fue magnesio 2 más, sí, magnesio 2 más, más, bueno, colocamos esto aquí en la derecha, más cloro. Pero estequiométricamente, eh, el, el cloro tiene una carga negativa. Estequiométricamente aquí tenemos una, tenemos uno, aquí tenemos dos átomos de cloro, y acá solamente tenemos uno, tenemos que colocarle un factor estequiométrico de dos para poderla balancear. Por eso es que cuando yo hago, realizo el cálculo de los, las moles de cloro, la divido entre dos para poder obtener las moles de cloruro de magnesio. De igual forma aquí, en esta, en, la dos, en esta ecuación de acá, tenemos el sulfato de sodio, el Na2, SO4. Bueno, aquí lo que esté hidratado, que esté pentahidratado, no no importa mucho. Esto cuando entra en contacto con el agua, eso solamente importa para calcular la masa molar de esta disolución. Cuando esto entra en contacto, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Pues va a producir un cation sodio, ¿no? Cation Na. Más, más el resto de la molécula, que es el ion sulfato, SO4. Tiene dos cargas negativas. Pero estequiométricamente aquí hay dos sodios, y aquí hay solamente uno, entonces tienen que colocar ahí un 2. Entonces cuando calculan las moles de cation sodio, para poder calcular las moles de Na2SO4, y hallar la masa que tienen que pesar, pues tienen que dividir las moles de... Cation sodio entre dos. Para la otra, pues solamente le están preguntando eh, cation sulfato y sulfato solamente hay uno, entonces la misma cantidad de, de anión sulfato que ustedes van a determinar va a ser igual a la misma cantidad de sulfato en moles sulfato de sodio decahidratado. Eso con respecto a... Bueno, a esas cantidades. De hecho, de hecho, como ahora viene... Bueno, las otras son relativamente sencillas. Aunque aquí hay que diseñar un experimento, entonces vamos a hacer esto, y, y en realidad es que este laboratorio es bien largo, el primero de los más largos que hay. Intenten ahora resolver el punto 1, o sea, terminar de completar esta tablita, y los dos que hacen falta del punto 2.1. Y el resto... 2.2, 2.3 y 2.4, los dejamos para el la próximo laboratorio. Entonces, como les dije, esto aquí yo les ilustré más o menos cómo tenían que proceder. Eh, de todos modos, yo voy a estar aquí presente. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, pues me comentan y yo voy a estar aquí apoyándolos, eh, no en espíritu, sino en en realidad voy a estar aquí apoyándolos, por si necesitan alguna, si tienen alguna duda con respecto a lo que hay que hacer. Entonces, quienes no tienen acceso al documento? Yo se los comparto. Fíjense, nada más vamos a hacer el punto 1 y el, el y el punto 2.1. Punto el punto 2, dos, 23 dos, dos, y 24 lo dejamos para la próxima sesión. Estos cálculos son para el próximo, próximo miércoles. Voy a revisar nuevamente quién tiene o no acceso a los documentos. Todavía Joana aparece sin documento, no sé por qué. Ah, sí, ya aparece. Listo. Entonces son ustedes, son uno, dos. Vamos a revisar nuevamente los, los estudiantes a quien hace falta por aceptar invitación. Listo, bueno, entonces si quieren, vayan trabajando, trabajando en el laboratorio. Yo voy a estar aquí presente. Si tiene alguna duda me avisa. para asesorarlos de manera remota. Les dejo aquí en pantalla el punto la segunda disolución del punto 2.1 y les voy a señalar el único dato el cual no habíamos trabajado en clase que corresponde al factor estequiométrico que estoy señalando ahí. Voy a colocarlo en colores diferentes para que. Logramos identificarlo aquí. Estos dos, esta mol de cloruro de magnesio, MgCl2, corresponde a este cloruro de magnesio, MgCl2. Y en verde, estas moles de cloro, estas dos moles de cloro que están allí, corresponden exactamente a estas dos moles de cloruro. ¿Qué más? No estaba por ahí. En la suma de estas dos, da exactamente 95.2 gramos. Si me aquí en azul, corresponde a esta masa que está bien. todo por acá, por acá y aquí, este aquí. Thank you. ¿Profesor? Sí, claro, aquí estoy. ¿Me puede mostrar un momento su, la guía que usted es que estaba trabajando? ¿No tienes acceso a ella? Sí, pero vi algo diferente en la suya que no, ¿no? me está puede subir? No? Sí, claro. ¿En qué parte? En el primer punto. Ahí está. ¿Antes, profe. ¿Esta ecuación amarilla? Eso, a mí no me sale. De hecho, las ecuaciones de, de, de las unidades de concentración tampoco me salen. Por, o sea, vale. ¿por qué me sale diferente? Voy a hacer lo siguiente, voy a convertir este documento a PDF y lo voy a cargar nuevamente. Y pues... Con base a lo que estoy viendo en el PDF, pues van a resolver lo que está en Google. Voy a simplemente aquí archivo, guardar como PDF y lo voy a recargar en la, en la tarea. Nuevamente acá. Editar. Voy a ir archivo y vamos a subir Revisen nuevamente a ver si ya les carga en un archivo PDF en el cual están las ecuaciones, si deben aparecer, mientras les dejo en pantalla, pues, cómo resolvimos ese punto. Si necesitan una explicación nuevamente, estoy plenamente dispuesto, me avisan. David, profe, gracias. Sí.